Os voy a resumir mi vida en un minuto, ¿eh? soy uh, profesor de la EUM desde, desde el 2000, uh, soy licenciado en economía, doctor en economía um, por la Universidad de Barcelona y tengo un máster en la Universidad Pompeu Fabra. Uh, en cuanto a investigación, mis áreas de interés son vivienda y turismo, desde el punto de vista económico, de economía aplicada, vivienda y turismo. Um, dirijo un grupo de investigación que se llama GRAVET, que está reconocido por la Generalitat, eh, GRAVET, un grupo de recerca aplicada en Banastá Económica y Turismo. Y tengo unas, un poco más de 20 publicaciones científicas, 14 de ellas en esas revistas que los profesores miramos mucho, que tenemos nuestras propias revistas así un poco más freaks, uh, que son las del, del Journal of Citation Reports. Y ah, también he escrito artículos divulgativos, para la vanguardia, el país, el periódico, um, el, el, el, la WI, Y en cuanto a lo que más os interesa, básicamente, que son las asignaturas que imparto aquí dentro de la EUM, pues imparto a veces economías, economías aplicadas, las sencillas y las aplicadas, dentro del grado de ADE y gestión de la innovación. Y también imparto en prácticamente todos los grados que son de la EUM, es decir, tanto en el grado de, de ADE y gestión de la innovación, como en el grado de marketing y comunidades digitales, como en el grado de turismo y gestión de la OSI. Imparto estadísticas, ¿no? estadísticas aplicadas siempre al, al tema. Muy bien, pues ya está.